Hola Pablo, ¿qué tal ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, después del aplauso. Muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Y nada, oye, lo primero, ¿qué tal ha sido el aplauso? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues eh, muy bien, con el entusiasmo habitual. La verdad que la gente yo creo que tiene un aguante tremendo porque al final es como una rutina de, de todos los días. Ha habido días como muy emocionantes. Eh, hoy ha sido un día estándar, tengo que, que reconocerlo pero me parece extraordinario que al final, después de tantos días, oye, se mantenga la costumbre de todos los días a las 8 eh, salir. Yo he llegado a conocer hasta vecinos que no conocía del, del bloque de enfrente y los he conocido en, en estos aplausos, así que, que muy contento, vamos. Bueno, Pablo, eh, para todos nuestros lectores y toda la gente que sigue el Huffington, eres el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, eh, pues queríamos preguntarte también cómo lo estás viviendo, cómo, cómo llevas este día a día, cómo es ser... ¿Político confinado? Es raro. Eh, nadie estaba preparado para esto. Tampoco, por supuesto, los políticos teníamos costumbre de hacer muchas de las cosas que hacemos en el día a día. De repente, encerrados en una casa. Eh, en mi caso, siendo portavoz, habitualmente pues me dedico fundamentalmente a explicar a los medios de comunicación a, o a través de los medios de comunicación a la ciudadanía cuáles son las cosas que, que pensamos y que opinamos desde Más Madrid. Y ahora pues he tenido que improvisar un pequeño equipo de grabación para hacer ruedas de prensa, eh, mandar los audios de, de las bueno de los carbutazos que normalmente hacemos presencialmente, pues ahora tenemos que hacer así. En definitiva, bueno, pues intentar eh, adecuar el día a día lo máximo posible a la realidad que tenemos ahora para, para ser eficaces en, en el trabajo que tenemos que hacer. Y luego la parte personal, bueno, pues intentar extremar las precauciones. Eh, me imagino que como todo el mundo. Y sacar ánimos de donde de donde se puede, claro. ¿Cómo es esta democracia telemática? ¿Pueden llegar a perder derechos los ciudadanos? ¿Cómo, ¿Cómo se vive? Porque, por ejemplo, tenéis casi cerrado a Calicanto canto la Asamblea de Madrid, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis haciendo? Yo creo que podría ser mucho mejor de lo que es. Eso indudable. O sea, que yo creo que, que la democracia a distancia o la democracia telemática no tendría que ser tan mala como, como está siendo efectivamente que la Asamblea de Madrid haya estado cerrada a cal y canto durante un mes ha sido nefasto, del mismo modo que ha sido nefasto que la presidenta no se haya comunicado con nosotros durante, durante semanas. Ya no solamente por la calidad de la democracia, que evidentemente lo empeora, un gobierno sin control es mucho menos democrático, eso es evidente, pero incluso por desde el punto de vista de la eficacia de las decisiones que, que se adoptan. ¿no? Eh, yo creo que muchas de las decisiones erróneas que se han adoptado en la Comunidad de Madrid como por ejemplo el, el tema de las residencias, se podrían haber corregido si la presidenta hubiera tenido abiertos canales de diálogo y de discusión con la oposición. Creo que, que la democracia no es simplemente una cuestión procedimental éticamente correcta, sino que efectivamente es más eficaz a la hora de tomar decisiones. Oye, ¿qué, qué diferencia? Me estoy acordando de esta mañana esas imágenes que hemos visto en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cerrando filas... Rita Maestre con el alcalde, eh, se ve una unidad institucional bastante fuerte en el ayuntamiento, muy diferente a lo que estáis viviendo en la Asamblea de Madrid. No, no, os, no se os ve ir de la mano a todos los partidos como en el ayuntamiento, ¿no? A mí me ha emocionado y Rita, especialmente porque creo que ha tenido un, un discurso que refleja el sentir de una inmensa mayoría de, de la población en estos momentos. Y efectivamente, yo también he llegado un poco a la, a la misma conclusión. A mí me da rabia que en la Asamblea de Madrid no sea posible, eh, por ejemplo, celebrar un pleno de estas, en estas en estas condiciones y que el alcalde, o en nuestro caso, la presidenta de la Comuna de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenga unas unas palabras de colaboración y de, y de tender la mano para, para discutir y para intentar llegar a acuerdos en el sentido en el que sí que lo han podido tener en el Ayuntamiento de, de Madrid. Yo creo que, que nunca es tarde y que evidentemente la presidenta puede rectificar y nosotros así se lo, se lo hemos pedido y este mismo lunes que, que viene tenemos junta de portavoces de cara a, a decidir si este, si este próximo jueves la presidenta comparece definitivamente en la asamblea para dar explicaciones y para poder tener un debate fraterno, pero un debate que hace falta en la sociedad madrileña y confío en que, en que efectivamente se pueda dar. Precisamente en la sanidad madrileña, ¿crees que de, de esta situación tan dura vamos a salir con un debate más vivo sobre la importancia de la sanidad y el reforzar el estado del bienestar? Hombre, yo creo que, yo creo que es indudable. Es indudable porque muchos de los, de los dogmas que algunos nos habían vendido particularmente en la Comunidad de Madrid durante algunos años se han desmontado, evidentemente, y se ha demostrado que cuando las cosas vienen mal dadas o especialmente mal dadas, como sucede en una pandemia como esta, al final son las instituciones públicas, es el estado, es la sanidad pública, es la seguridad social. En definitiva, son todos esos artilugios de protección social los que, en última instancia, permiten a la gente salir adelante. Y este aprendizaje nos lo tenemos que aplicar para lo que viene por delante, porque la pandemia hace referencia a la crisis desde el punto de vista sanitario. Pero hay otra crisis que ya la conocemos bien en España y en la Comunidad de Madrid, que es la crisis social, que puede venir a continuación si no somos capaces de adoptar desde la política, las decisiones de igualdad, de redistribución de la riqueza, de justicia social en definitiva, para que no haya familias que paguen las dos crisis, que eso yo creo que tiene que ser la verdadera preocupación en estos momentos. ¿Cuándo crees que saldremos del estado de alarma? No lo sé, la verdad que no, no, tengo, no tengo la información, así que mi opinión en este caso casi es más a título de, de ciudadano eh, anónimo, individual, pero tengo la sensación por las decisiones que se han ido adoptando de permitir eh, a los trabajadores que no tienen actividades no esenciales ya ir a trabajar, una decisión con la que nosotros no estamos particularmente de acuerdo porque entendemos que que bueno que al final eh, por encima ¿no? de los números y de los datos económicos tiene que estar la salud de las personas y en este sentido creemos que, que se debería haber sido un poco más prudente, pero teniendo en cuenta que se están adoptando ese tipo de, de decisiones, yo creo que no deberíamos eh, dilatar mucho más eh, flexibilizar algunas medidas, como por ejemplo que los niños puedan salir de casa. Yo creo que eso es algo eh, que en condiciones de seguridad seguramente vayamos a poder hacer próximamente, yo lo confío, confío en ello al menos. Uh -huh. eh, antes apuntabas, eh, y es una de las situaciones más dramáticas que estamos viviendo, y depende también de la Comunidad de Madrid, el tema de las residencias de ancianos, ¿no? Esto merece también, estamos en una situación muy dura y merece un debate muy profundo y a lo mejor un nuevo modelo cuando acabe esta situación, ¿no? Evidentemente, es que aquí en la Comunidad de Madrid se ha dado una situación muy grave, que nosotros denunciamos, eh, primero le comunicamos al gobierno y luego denunciamos cuando el gobierno no actuaba, pero es que el gobierno de la Comunidad de Madrid no tenía control de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, en una situación dramática, se estaba muriendo la gente, estábamos alertando sobre la situación, todo el mundo sabía que la población más vulnerable, la población más mayor, lo decía lo decían todos los expertos y, sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tenía contacto más allá de una decena de, de residencias, porque la inmensa mayoría de las residencias que hay en la Comunidad de Madrid tienen gestión privada, ¿no? Al final, eh, el problema de, de las residencias se ha venido denunciando a lo largo de los últimos años en materia de, de infraestructuras disponibles, las condiciones laborales del personal, y, evidentemente, eh, hace falta repensar de forma integral el, eh, el sistema de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Y, desde luego, que, que aquí va a haber personas y va a haber gobiernos que van a tener que asumir sus responsabilidades en todo en todo esto. Nosotros ya acudimos a la Fiscalía en su en su momento y, y evidentemente, vemos indicios de delito, claro. Eh, hay, hay una situación de negligencia en, en la gestión de las residencias, al menos en eh, durante, la, durante la crisis del coronavirus. Otra de las cosas que preocupa también el día después, que hablo en clave madrileña, como eres portavoz de Más Madrid, que le interesa a mucha gente de Madrid, es ¿qué va a pasar, por ejemplo, con, con el metro, los transportes? ¿Es un peligro de repente tener otra vez a un millón de personas sin distancias sociales? Porque claro, para ir a trabajar eh, con esas distancias que tenemos en Madrid, ¿cómo lo plantearías tú? Yo creo que va a haber que plantearlo de, de manera progresiva. Eh, el metro no ha cerrado en, en ningún momento. Eh, desde el gobierno de la Comunidad Madrid le preguntamos expresamente por esta por esta circunstancia y nos dijeron que era materialmente imposible cerrar el metro. Evidentemente ellos son los que tienen la información, los que toman las decisiones y nosotros ahí, bueno, eh, fiscalizamos de alguna manera con la información que tenemos lo que ellos, lo que ellos nos dicen. Pero evidentemente eh, la, la situación de estado de alarma va a dejar paso a un periodo que habrá que definir cuánto va a durar, pero va, no va a ser un, un periodo ordinario normal, va a ser un periodo en el que vamos a tener que tener cuidado de que no haya nuevos repuntes, de que la sanidad no vuelva a estar colapsada vamos a tener que, que asumir algunas precauciones extraordinarias por parte de los ciudadanos, pero también desde la política se van a tener que hacer los deberes, porque tampoco podemos ir a una dinámica en la cual los políticos arrojan el, la totalidad de la responsabilidad de los ciudadanos en sus comportamientos individuales y desde la política, que es de donde se pueden tomar las grandes decisiones, se lavan las manos. Yo creo que eso no puede ser así. La política tiene que tomar sus decisiones para garantizar que los meses posteriores a la pandemia son meses en los que no hay ninguna familia que se quede atrás desde el punto de vista social y que en los hospitales tenemos la infraestructura suficiente por si hubiera un repunte para poder afrontarlo con más garantías de las que lo hemos afrontado en estos momentos e indudablemente los ciudadanos individualmente considerados también tenemos que, que poner nuestro granito de arena como creo que, que se ha estado haciendo hasta ahora. Por cierto, el otro día en el Pleno escuchamos también una propuesta de la organización a nivel nacional, de más país sobre una especie de tasa ¿no? COVID para precisamente que aporten más los ricos, pero la receta que está llegando desde la Comunidad de Madrid es la contraria, ¿no? que son promesas de bajadas de impuestos. ¿Vais a proponer vosotros algún tipo de, pues ese tipo de estímulo o de tasa a lo que es a nivel autonómico? Sí, de hecho lo, lo hemos hecho. Eh, lo que no se sostiene en una situación de emergencia nacional es que Madrid mantenga un paraíso fiscal para ricos. Los regalos fiscales a los que más tienen no son sostenibles o no se sostienen de ninguna manera en, en una situación como la que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid en estos momentos. La Comunidad de Madrid pierde al año del orden de mil millones de euros porque los que más tienen, los que tienen más de seis millones de euros en sus cuentas en patrimonio, no pagan ni un euro en impuestos por ello. Y la gente lo tiene, que, lo tiene que saber. Evidentemente, todos vamos a tener que apretarnos el cinturón. Evidentemente, todos vamos a tener que asumir individualmente una responsabilidad para salir de esta. Pero los que más tienen, tienen que hacerlo en proporción. No puede recaer exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. Nosotros hemos propuesto aumentar la renta mínima, completar la renta mínima que existe en estos momentos en la Comunidad de Madrid, precisamente reduciendo las bonificaciones sobre el impuesto de, de patrimonio, acabando con estos regalos, regalos fiscales. Y sobre todo también hemos propuesto que no haya ninguna renta mínima en la Comunidad de Madrid, que en estos momentos se deniega, que es que está pasando. El otro día se lo decíamos al consejero Rellero, que además ha protagonizado una extraña polémica con, con la presidenta, pero se lo decíamos, por favor, eh, antes que nada, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de denegar rentas mínimas porque son familias, que no tienen ningún sustento para, para vivir en una situación tan difícil como la que estamos teniendo. Exactamente. Eh, yo te quería preguntar también, tú eres uno de los políticos también más jóvenes que hay en la, en la Asamblea de Madrid, ya las generaciones más jóvenes sufrieron la crisis de 2008 que llevó a una generación casi a la precariedad laboral, ¿no? Y ahora llega también lo que es la pandemia del coronavirus, de la que estamos viendo ERTES, eh, vamos a ver subir el paro... Eh, ¿Está desapareciendo lo que es la generación de jóvenes en el mercado laboral y el futuro que tienen? Hombre, yo creo que desde luego los jóvenes es de los colectivos sociales que más duramente les va a golpear la, la crisis del coronavirus o la dimensión social social de esa crisis, ya sucedió en la crisis de, de, 2000, de 2008, evidentemente tú cuando desde el gobierno de la nación básicamente te has dedicado durante décadas a desregularizar, a retirar mecanismos de negociación para los trabajadores, pues al final eh, las capas de trabajadores más desasistidas son las que en definitiva tienen menos poder de negociación y, por tanto, las que salen más perjudicadas en una situación extraordinaria o extraordinariamente negativa como la que tenemos en estos momentos. Creo que hacen falta políticas específicas para, para la juventud para garantizar que, que después de la crisis del coronavirus no vamos a, en un sentido de ensanchar la brecha de desigualdad que ya existe y, evidentemente, los jóvenes y los jóvenes en particular de la Comunidad de Madrid, son los que ocupan los empleos más precarios, son los que tienen los salarios más bajos, son los que, en definitiva, más han sido golpeados por las políticas eh, de austeridad en la crisis de 2008 y deseamos y confiamos en que hayamos aprendido la lección de lo que fueron aquellas recetas neoliberales que tan duramente castigaron a los que menos tenían y no se apliquen de nuevo en, en, en estos momentos. Por cierto, te quería preguntar también cómo se lleva, cómo es tu día a día, cómo, cómo lo llevas, eh, si te has marcado rutinas, también la, el importante factor psicológico de estar encerrado, cómo lo, cómo lo sobrellevas, cómo es cómo son esas 24 horas allí. Sí, bueno, eh, yo ya de por sí soy bastante de rutinas, o sea que no he tenido que hacer como un gran, un gran cambio en ese sentido. La verdad que, que ahí venían los deberes hechos y me ha venido bien. Pero nada, yo siempre madrugo, madrugo mucho, casi más por, por mi biorritmo. Habitual y, y nada, a las 10 de la mañana me reúno con mi equipo habitual, eh, ordenamos un poco el trabajo, lo distribuimos y a partir de ahí, bueno, pues eso, contestar emails, reaccionar a, a las noticias que hay, eh, leer informes, en fin, el trabajo ordinario y lo que comentaba antes, ¿no? Pues me he tenido que hacer con un pequeño equipito de grabación, pues para hacer las, las ruedas de prensa improvisadas que, que tenemos. Al final, el otro día lo comentaba con. Con Ángel Gabilondo, esto de, del teletrabajo está significando que la jornada laboral ni empieza ni termina. En realidad es como, es como constante. Eh, tengo la sensación como que no existe tampoco el, el fin de semana. Me imagino que es algo que, que le está pasando a mucha gente que está trabajando que está trabajando en casa. Pero bueno, nada. Eh, yo estoy, estoy bien, Vamos, personalmente estoy, estoy animado y, y bueno y espero que el resto de gente que nos está que nos está viendo, pues, pues también lo esté, claro. ¿Y qué haces? ¿Sales a la calle? ¿Cómo te organizas? ¿Cuándo vas a la compra? ¿Intentas salir lo mínimo posible? ¿Cómo, cómo lo sí. haces? Suelo ir a la compra una vez a la semana. Normalmente iba los viernes, pero ahora me he dado cuenta que los viernes, por algún motivo, hay muchísima más gente en el mercado que los días normales. Entonces, al final, suelo ir algún otro día, algún otro día entre semana. Y nada, eh, eso, un día a la semana voy a eso y como tengo, tengo un perrito, pues eh, con mi pareja nos turnamos para sacarlo, tiene que salir tres veces al día... Pero nada, no, no podemos dar paseos largos, tienen que ser paseos paseos cortitos. Eso son las salidas. Eh, luego es verdad que hago algo, algo de deporte con, con un youtuber que, que sigo, que, que me gusta mucho, que se llama Javier Ordieres, que os lo recomiendo a todos. Y, y aparte de eso, trabajar y leer un poquito, un poco más. Sí, oye, qué importante la cultura, ¿no? En estos momentos, además que estamos encerrados. Por ahí hay algún libro. No sé si nos puedes enseñar qué estás leyendo. ¿Nos puedes contar un poco? Sí. Eh, mira, este es el que estoy leyendo ahora. Se llama Crisis, de eh, Jared Diamond. Es un libro chulísimo que habla sobre países que, que viven situaciones extraordinarias, situaciones de crisis y cómo se adoptan las decisiones en, en esos momentos estratégicos para, para salir adelante. Yo estoy ahora en un capítulo que habla, habla de, de la Chile de, de Allende, cuáles son las condiciones de antes del golpe de Estado y tal y está muy bien, así como lectura ambientada así para, para la crisis. ¿no? Y luego eh, tengo otro que lo voy a empezar en cuanto termine este que este es un poco así más de, bueno, más de humor y tal. Eh, se llama Catalanes Todos, de Pérez Andújar, este seguro que alguno más eh, lo conoce. Eh, tiene un toquecito de, de humor ambientado en, en, en la guerra civil. Y, y bueno, eh, esto es así la lectura, así que tengo la, la que estoy y la que tengo pendiente. Pues oye, creo que también que eres muy seriéfilo, ¿no? ¿Qué tienes, <ríe> que tienes, estás viendo por ahí. He visto eh, la de La línea invisible que está en Movistar, que me ha gustado razonablemente, y eso que es un tema complicado, eh, pero me ha gustado. Y también he visto la de Leticia Dolera eh, que también está en Movistar, que creo que se llama... Mira. Mira. Esa es, ¿no? Esa es. Y me ha gustado también, me ha gustado mucho. Tenía, tenía alta expectativa la, en, en la serie y, y me ha gustado. Eh, y ahora he empezado justamente ayer eh, una serie que está en Netflix, que se llama an ortodox que es de, es de una mujer eh, que vive en una, en una familia eh, ultra ortodoxa judía y que se escapa y demás. Acabo de empezar el primer capítulo, pero me la han recomendado mucho y, y creo que está bien. Sí, y además acordarnos también de toda la gente que hace cultura, ¿no? Que se han quedado totalmente parados, sin proyectos, sin grabaciones. Y parece que... Incluso el gobierno central no no se acordó mucho de ellos al principio, que al final estamos consumiendo cultura, pero a la hora de las ayudas luego nos, no apoyamos en este país a, a la gente de la cultura como Francia o Alemania, ¿no? Hombre, yo creo que es, es, es en cierta medida es normal que en el momento, digamos, de máximo apogeo de, de la pandemia, ¿no? al final todos los focos políticos, mediáticos, incluso de la gente, están dirigidos hacia la cuestión sanitaria, porque lo que más nos importa por encima de cualquier otra cosa es la salud de la gente. Eso es evidente y yo creo que eso está justificado. Ahora bien, hay muchos otros ámbitos que progresivamente tienen que ir eh, adquiriendo importancia en la discusión pública. Uno de ellos sin duda es el de la cultura, pero no es el único sector. Hay muchos otros sectores, como por ejemplo el turismo y otros tantos, que se van a ver particularmente golpeados por, por esta crisis. De hecho, ya, ya, se están, ya se están viendo y evidentemente necesitan, necesitan apoyo. En el caso de la cultura yo creo que es evidente, Íñigo eh, Rejón tuvo una intervención en el Congreso de los Diputados en el que hizo mención a ello y, y creo que fue muy aplaudida y, y sobre todo porque era, era muy necesaria, porque, porque en un momento como este seguramente poca gente se está acordando de los teatros que están cerrados, de las salas de cine. Yo particularmente participo de una cooperativa de cine aquí cerca de, de mi barrio y está absolutamente cerrada y son puestos de trabajo que, que pueden perderse en un momento en un momento determinado, creadores, productores, en fin, todo toda una industria que evidentemente va a necesitar del apoyo de la administración pública, es que no, no cabe ninguna duda, el ¿vale? Pablo, ¿qué es lo que echas más de menos estos días? Pues hombre, echo de menos a la familia. Eh, el otro día fue el cumpleaños de, de mi abuela, que cumplía, cumplía casi ya 90 años, y no pude, no pude verla, así que lo primero que voy a hacer cuando termine, pues es organizar una buena paella familiar para, para celebrar el cumpleaños y he hecho así, a nivel particular, he hecho mucho de menos poder ir al monte a correr con mi perro eh, es mi, mi actividad, digamos favorita a nivel a nivel privado, cuando no cuando no estamos confinados y, y me gustaría volver a la montaña me imagino que, que hay muchos corredores de montaña que, que están un poco igual que yo, un poco como enjaulados Sí, totalmente pero bueno, en este enjaulamiento también nos estamos tan redescubriendo cada uno a sí mismo, ¿no? Nos, nos da tiempo a pensar qué, qué facetas has descubierto de ti que tenías olvidadas. Pues tengo una afición, no, no lo he confesado nunca, pero tengo una afición eh, que en los ratos libres eh, estoy retomando, que es la de la escritura, pero no la o sea, siempre he escrito y el otro día publiqué un artículo y eso lo hago habitualmente, pero la escritura a mano tengo, en fin, un, un juego de de plumas que he ido recopilando, de, bueno, herencia, pues eso, que me, me da uno, me da mi padre, me, me compro una y tal, y tengo una colección y, y bueno, pues eh, con algunas tintas y tal, voy, voy escribiendo y hago algo de caligrafía, bueno, en fin, es una, es una afición que, que siempre he tenido por ahí, que a lo mejor en el día a día, cuando no estás mucho en casa, pues no tienes ocasión de, de hacerla y que, y que ahora, bueno, pues estando más tiempo en casa, sentado en la mesa, pues te animas y, y, bueno, esa es mi pequeña creatividad, mi aporte al, al arte queda, queda en, en eso nada más. Y escuchas música también, porque es una manera también de liberarse, ¿no?, el escuchar música. Sí, sí, sí. Además, ahora en Spotify han, han proliferado muchísimas listas de reproducción en... ...como muy asociadas al momento en el que estamos viviendo, como la gente las va creando... ...y sí, escucho muchas, además eso, pues por ejemplo, yo que sé, por las mañanas... ...que necesitas algo más activo ahí, pongo una lista así como más movida. Me gusta trabajar con música de fondo, de hecho, en, en alguna ocasión, en alguna de estas videollamadas... Que, ...que tenemos que hacer ahora, se me ha colado la música y he tenido que, que apagarla rápido... Y sí, ahora lo que más estoy escuchando, eh, por decir un, un grupo, estoy escuchando mucho a Bad Manners, que además estuvieron en Madrid justo antes de, de, del, del coronavirus, de que estallara toda esta crisis, y estuve en el concierto viéndoles y creo que me ha quedado un poco como esa sensación de libertad de, de antes del confinamiento y, y estoy escuchando bastante sus discos. ¿Qué sitio de Madrid, si pudieras, ahora mismo pisarías? ¿Cuáles son los rincones que, que te vienen a la cabeza? Hombre, si tuviera que elegir solo uno, sin ninguna duda elegiría a La Pedriza, elegiría Peñalara, elegiría algún punto de la Sierra de Madrid. Yo ahí es donde me siento más yo. Eh, seguramente el tipo de vida que, que llevamos la gente que estamos en política en determinados momentos es muy estresante. Y subir a la montaña los fines de semana es la forma de... De reconciliarnos con uno mismo y de y de estar tranquilos, disfrutar en, en el entorno. Además, Madrid tiene un entorno natural privilegiado, desconocido para muchas personas y que, en fin, merece la pena que, que la gente conozca y, y que contribuyamos a protegerlo porque es espectacular. Por cierto, dicen la pedriza, pero alguien está diciendo por aquí el Wanda. Eso porque. <risa> sí, igual es alguien que me conoce, no lo sé. Eh, sí, el Wanda también, claro, porque soy del Atleti. Eh, eso lo he hecho mucho de menos y sigo con preocupación también las noticias deportivas porque eh, hoy salía justo que, que no estaba muy claro cuál iba a ser el sistema por el cual se iban a establecer eh, la clasificación para, para promocionar para la Champions League de la, del, próximo, del próximo año. El Atleti ahora mismo... Eh, si no podía quedar fuera de la Champions. Entonces, estamos, todos los atléticos estamos preocupados con esta con esta historia y toda la gente aficionada al fútbol pues, deseando que, que vuelva que vuelva a la Liga, que es importante también, claro. Exactamente. Eh, Pablo, vamos a aprovechar también que estamos aquí en esta pantalla partida, está mucha gente siguiéndonos, también la importancia de mandar, no sé, un, un mensaje o los ánimos. ¿Qué, ¿Qué le quieres decir a la gente que, que está en este momento un poco... Pues confinados de viernes, tarde-noche, que estaríamos todos en las calles tomándonos una cervecita, pues hay que, hay que animarse. ¿Qué, ¿Qué mensaje quieres mandarles? Bueno, yo lo que les diría es que de esta crisis eh, tenemos que salir de dos maneras. Con mucha paciencia a nivel individual, tenemos que armarnos de paciencia, ser estar tranquilos y saber qué es lo que tenemos que hacer y, sobre todo, asumiendo una filosofía para lo que viene por delante es que tenemos que estar unidos, que de esta solo podemos salir juntos, que no valen las recetas en las que unos se salvan y otros se quedan, que tenemos que salir juntos como sociedad, que el COVID-19 nos ha golpeado como sociedad y que no hay salida válida que, que deje atrás a, a, la, a la gente ¿no? y, o a ningún colectivo en, en particular. Yo creo que, que la sociedad en general lo tiene claro, es posible que algunos políticos no lo tengan del todo claro y es importante que, que desde la sociedad civil se remarque esta, esta cuestión. Creo que ha habido un repunte de la solidaridad, del sentido de comunidad, del apoyo a nivel familiar, a nivel vecinal, y yo creo que todo eso que está en el ámbito de lo social tiene que impregnar la política. A mí eso pues sería lo que pediría para, para, para toda la gente que nos escucha y lo que deseo que, que suceda en nuestro país y en la Comunidad de Madrid. Pues Pablo, con este mensaje te, te damos también las gracias por haber compartido este rato con todos nuestros seguidores aquí de, de Instagram. Por cierto, eh, pues, di la dirección del tuyo también para que todos te sigan. Un poco de promoción de Instagram también. <risa> vale, muchas gracias. El, el mío es p-gómezperpiñá. Vale, y, pues para y... todos los nuestros... seguidores. Y, y nada, ¿no? nada, por estar con nosotros, por compartir este rato... Espero la próxima vez que hagamos una entrevista que no sea pantalla partida, que sea con mascarilla y guantes en la asamblea o en algún lugar. Y nada, y que mucho ánimo y que te cuides mucho. Nada, lo, lo mismo para, para ti. Os doy la enhorabuena por esta iniciativa. Creo que, que más allá de la actividad periodística ordinaria, esto está ayudando a un montón de gente a pasar un buen rato, a estar informados y a estar conectados con la realidad, creo que hacéis una, una función importantísima en estos momentos. Así que gracias también a vosotros.